Árboles de cuatro, ojos, armaduras de caballo, patas de conejo, que tienen todo esto en común, que son objetos que utilizamos para traer la buena suerte. Pero creo que muchos ya lo hemos intentado y la vida parece no cambiar. Por otro lado, vemos que hay gente que se esfuerza muy poco, que no utilizan nada de esto, pero que les va a venir en la vida y decimos, vaya, qué suerte tiene. El video de hoy les voy a hablar acerca de esto, la suerte. ¿Qué es la suerte y cómo podemos atraerla? Porque al final de cuentas, créanme, nosotros construimos nuestra propia suerte. Antes de continuar, no olviden darle clic en el botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ahora bien, suerte o azar. ¿Qué es qué? ¿Qué es la suerte y qué es el azar? Vamos a comenzar diferenciando eso. La suerte es particular, es subjetiva y puede estar asociada a la adivinación, a suponer qué va a pasar después. Y es por eso que utilizamos tantos objetos para atraerla. Porque creemos que estos objetos Van a hacer que el universo se empiece a conspirar a favor más Pero ya les explicaré por qué esto no es del todo cierto Pero luego tenemos la otra cara de la moneda Que es el as. Es algo objetivo Es universal Y está asociado directamente con los fenómenos de la naturaleza Es algo que puede llegar a pasar Y es por eso mismo que está asociado a la ciencia Es una fuerza que está pero que no podemos controlar A diferencia de la suerte que sí es posible y esto lo podemos ver con las frases que dicen No dejes la suerte en manos del azar O la otra, la suerte solo favorece a la mente preparada Sugieren que la buena o mala suerte Es una construcción de método, disciplina y rigor Que nos pueden llevar a tener esa buena suerte que tanto queremos Básicamente la suerte es aquello que podemos construir A partir del azar del universo La pregunta que nos debe llegar ahora es Ok, ¿y cómo hago para construir mi propia suerte? ¿Qué debo hacer para empezar a tener más suerte en la vida? Para poder llegar a tener eso que tanto quiero la respuesta es muy simple y lo la el profesor de matemáticas, Keith Yates, con la frase que dice: Para mí, la suerte es el resultado de combinar la oportunidad y la preparación. En palabras más sencillas, maximiza tus oportunidades. La gente afortunada actúa sobre los oportunidades que se presentan en su vida. Básicamente, salen, intentan, fracasan, vuelven, intentan. Y básicamente esa es su suerte, ellos van a construir su propio destino Contrario a los desafortunados que sufren lo que conocen como parálisis de análisis Que se quedan pensando, no hacen nada y le echan la culpa a la mala suerte de su poca fortuna Aquí es cuando vamos a encontrar dos tipos de personalidades Los extrovertidos, los introvertidos ¿Qué sucede? Para los extrovertidos esto será mucho más fácil Porque ellos están acostumbrados, están acostumbrados a estar fuera de su zona de confort Y buscar oportunidades, conocer nueva gente, viajar, iniciar nuevos negocios eh, Poner en marcha su vida Luego están los introvertidos, que también de alguna forma podemos llamarlos los ansiosos, que es la gente que prefiere quedarse en donde se siente bien, quedarse en su famosa zona de confort y no buscan más allá de eso. se quedan con lo que ya tienen y no buscan nuevas oportunidades. Y muchas veces el quedarse estancado es lo peor que podemos hacer, porque a fin de cuentas el ser humano está diseñado para estar en constante movimiento y en constante evolución. Luego tenemos escucha tus corazones, es este que tenemos un sexto sentido de alguna forma es ver Nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene una capacidad sobrehumana de predecir de alguna manera qué nos va a funcionar, qué nos va a ayudar y por el otro lado qué nos va a afectar. Es un estudio realizado por Richard Whiteman, investigador en psicología para la Universidad de Hertfordshire y autor del libro The Love Factor, nos presenta como casi el 90% de las personas afortunadas, es decir, que tienen buena suerte, han escuchado sus corazones hablar, han seguido su instinto y el 80% aseguró que este sexto sentido jugó un papel vital en su carrera profesional y decisiones financieras En este momento ustedes dirán Ok, sí, esto es muy fácil decir que escuche mi intuición Pero ¿y cómo hago para escucharla? Porque es que realmente no la, si no la siento El método más efectivo para poder desarrollar Este sexto sentido, para desarrollar esta intuición Para desarrollar este instinto que tenemos Como seres humanos es la meditación Se recomienda practicar la meditación Y repetir una y otra vez una frase Una palabra, lo que se conoce como un mantra Al fin de limpiar la mente de otros pensamientos Y dejar paso a la intuición de medio plazo Weissman lo describe como aquello que que parece intuición, en realidad es una experiencia en el área, un patrón que tu cuerpo y tu cerebro ya detectaron, pero tú no lo has hecho conscientemente. Algo así como lo que dijo Orson Sweat Martin, la suerte no es más que aprovechar las ocasiones favorables. Como tercer punto, esperar la buena fortuna. Debemos ser optimistas, debemos creer que todo está a favor nuestro y que todo va a salir bien. Básicamente es que la magia está en que cuando somos optimistas, cuando creemos que todo va a salir bien, somos más perseverantes, le ponemos más esfuerzo a las cosas, estamos más motivados a hacer las cosas. Y cuando tenemos esa mentalidad, hay más probabilidad de que todo salga a nuestro Favor, es algo así como la visualización de que cuando nos enfocamos en algo, nuestro cuerpo, nuestro cerebro van a programarse para que actuemos y para que influyamos a nuestro alrededor para que eso que queremos se cumpla. Si no saben mucho qué es esto de la visualización, aquí les dejo un enlace a un vídeo que ya hablando de la misma. Se lo recomiendo, es muy interesante. Pero continuamos con esto de la suerte. Sé que suena algo ingenuo, porque es que realmente los pesimistas van a ver el mundo tal y cual es, lo ven con mayor precisión, pero los optimistas son los que tienen más probabilidades de tener suerte. ¿Por qué? Porque sus delirios, sus locuras, sus autoengaños Los van a mover a las oportunidades Son los que los van a hacer dar ese paso de fe Que tanto necesitamos muchas veces Para comenzar una empresa, para hacer un proyecto Para hablarle a la chica que nos gusta Algo que mis padres me dijeron mucho durante mi vida es el no ya lo tienes gana ¿por qué no ir a buscar un sí básicamente si me quedo en la idea de pesimista de para qué voy a mandar mi hoja de vida a este nuevo trabajo no creo que lo obtenga ¿por qué voy a hablar con a tal persona no creo que le interese o para qué voy a intentar hacer un nuevo negocio si no va a funcionar aunque no lo haga básicamente ya fracasé. pero si lo hago y funciona eso es lo que los optimistas hacen salir a buscar oportunidades que a fin de cuentas es lo que llamamos suerte la suerte no es más que aprovechar las oportunidades que la vida nos pone por delante pero y si todo sale mal no tenemos suerte Tú mandina decía la desgracia que encontré en el camino Llevará en ella la semilla de la buena suerte mañana Básicamente al mal tiempo buena cara Porque la gente con suerte no siempre tiene suerte Pero aprende las adversidades Vuelve sus errores, sus adversidades Convierte en su suerte Aprende de ello Si el día de mañana es mejor Una persona que comienza un negocio hoy y fracasa Ya aprendió de esos errores Y el segundo negocio que intentar va a ser mejor Y luego mejor, y luego mejor Y cuando nos demos cuenta ser un millonario Y todo el mundo dirá, vaya, fue suerte Pero no, fue trabajo duro Básicamente los afortunados siempre ven el fracaso de una manera diferente Ven el lado positivo de la situación y es porque es gente que piensa a largo plazo Porque se dan cuenta que cada tropiezo Va a traer algo mejor en el futuro Simplemente es Tenemos dos opciones para cada problema Quejarnos y quejarnos llorando por él O verlo como una oportunidad para crecer y avanzar Wiseman le preguntó a los participantes de su estudio Que si el haber caído por las escaleras Y haberse roto la pierna Fue mala suerte para él Al gestor personal le respondió que no Porque en el hospital al que fue a que lo curaran conoció a la que sería actualmente su esposa Para Wiseman solo el 10% de lo que usa nuestras vidas Es aleatorio Solo el 10% de lo que existe en nuestras vidas es azar, el 90% lo controlamos nosotros. El 90% es suerte. Nosotros construimos nuestra propia suerte. Sé que es un video muy corto para escribir algo que creemos que es tan complejo. La suerte. Pero no lo es. Realmente la suerte es muy simple. Básicamente se reduce a cuatro cosas. Aprovecha tus oportunidades. Escucha tus corazones Sé optimista. Y al mal tiempo, buena cara. Si les gustó el video, recuerden dejar su like, suscribirse al canal y comenten de qué más les gustaría que hablara. No olviden compartirlo con sus amigos porque estoy seguro que alguien allá afuera necesita un poco de suerte. Y antes de que se vayan, quiero dejarles una frase que dijo Jacinto Benavente. todos ¿No creen que tener talento es cuestión de suerte. No nadie piensa que la suerte es cuestión de talento. Nos vemos en el próximo video.